Entonces, con ayuda de mi, de mi mamá, eh, cortamos eso que quedaba de cabello alisado y desde ahí descubrí una lady mucho más decidida, autónoma, libre. Y eso fue lo que significó para mí empezar a llevar mi cabello y hacer la transición, llevar mi cabello al natural, un asunto de resistencia ante esos patrones con los cuales pude, tuve que sobrevivir desde la escuela, desde el colegio, eh, estar en la fila del colegio y siempre escuchar, como y tu cabello, porque es así, pero no crece, pero aún está balizado, pero no cumplía de todas maneras con el estándar. Entonces, fue como darle esa respuesta ah, bueno, es que está es la lady con la que yo me siento completamente bien, con la que me siento completamente identificada, y es un honor. O sea, para mí era un asunto de un, una significación como de es que así conecto, es que si mis raíces están en el boca de atrato, pero mis raíces vienen de mujeres negras, afrodescendientes y ya conociendo como todo este proceso de la esclavización, de todo el proceso de la diáspora y todo lo que se vivió y que el cabello era parte de una manera de llevar ese mensaje de autorreconocimiento, de defensa, para mí el cabello eh, crespo desde ese momento ha significado eso, una lucha constante para defender mis raíces y también para verme totalmente auténtica y sentirme eh, más amorosa como una, porque eso también significa para mí un cabello. Es un asunto de, de un proceso de reconciliación con, con lo que soy, con poderme ver de acuerdo a cómo yo me siento libre.